Hola, hola, buenas a todos, aquí voy comentando Un día en la taberna y hoy Volvemos con esta aventura nuestra En Frostpunk Vamos a continuar con la creación De nuestra eh, Pequeña colonia, nuestro refugio eh, Como objetivos Se nos quedaron del capítulo anterior, si lo recordáis eh, Acabar de construir Porque ya construimos la cabaña de De cazadores Entonces esta gente, bueno, nos trae comida Y luego tenemos que construir el comedor y preparar comidas para la gente todo eso para ser importante luego nos falta proporcionar techo vamos a priorizar el objetivo de proporcionarle techo a la gente vale vamos a ir dándole ya sí vamos a, a, a priorizar el objetivo de darle cobijo a la gente de momento nos faltan casitas nos faltan casitas salud ah no aquí en gente carpas vale Necesitamos más carpas Con un par de carpas estaría bien Lo que pasa es que no teníamos gente Aquí trabajando Vale, vamos a pasar rápidamente el tiempo libre Eh, porque va encrechendo el tiempo libre Es que no vemos qué hora es Vale, entiendo que ya ha amanecido todo Cristo Vale, sí, la gente ya está trabajando. Durante un tiempo si sí, seguimos así. Vale, ya empieza el día, ya amanece, nos da un poco el solete. Vale. Oh, wow, wow, wow, muy frío. Eso está feo. Hace mucho frío, es mejor no salir al exterior sin una razón de peso. Eh, vale, vamos a construir carpas... Vale, vamos a construir la primera carpa aquí. Vale, y construiremos la segunda carpa justo aquí al ladito. Que dejamos un pequeño de este para meter otra circular. Uh, uh, uh, uh. Comida y hambre. Camaña, cazadores, invernadero, el comedor. Vale, navegación entre edificios. Ah, podemos pasar así rápidamente entre edificios. Vale, eso está muy bien. Cambios de clima. Vale, estos son los fríos. Cuando empieza a hacer frío en el exterior, la temperatura dentro de los edificios también baja. Pueden ofrecer mayor o menor protección contra el frío. Para ver todos los factores que afectan a la temperatura dentro de un edificio, sitúa el puntero del ratón sobre el termómetro que hay en su panel. Vale. ¿Pero cómo puedo ver la visión de esta temperatura? Es que esa me mola mucho, pero no... Ahora, luego la localizaremos si hace falta. Salen de la ciudad para cazar en tierra helada en busca de comida, trabajan de 6 a 6, El principio traerán hasta 15 unidades de comida cruda por cada cacería, Investiga mejoras para aumentar significativamente su rendimiento, vale Sobre rendimiento del generador, esto aumentará el calor que genere pero también subirá su presión, no le quites ojos al medidor de presión, siga al 100% que el generador explotará, Dios, vale el espectro de temperaturas con la dios, 40 bajo cero qué frío vale sobre rendimiento con bueno, esto entiendo que consumimos más carbón La temperatura de todos los zonas de calefacción sube un nivel pero también aumenta el nivel de presión del generador vale, bueno, bueno, despacito eh, vale, tenemos madera de sobra para meter la segunda carpa como hemos dicho Eh, aquí se puede meter. Entiendo que sí. Vale, vale, vale, vale. Espera, espera, espera, espera. Vamos a construir carretera. Vale, así me aseguro de que... De que la vamos a construir y además metemos aquí la carga Vale, ahí, perfecto. Oh, ¿qué ocurre aquí? Uno de los miembros de la porción ha resultado herido de gravedad a causa de la congelación. La situación se repetirá si, si la gente sigue trabajando bajo este frío. Contempla la posibilidad de firmar la ley de tratamientos radicales sobre la ley de mantener con vida. Tenemos que hacer algo al respecto. Eh, a ver, tratamientos radicales. Haremos lo que haga falta para curar los enfermos de gravedad, desde cirugía invasiva hasta amputaciones. Los, Enfermeros de gravedad serán tratados en puestos médicos. La esperanza aumentará ligeramente. Se le practicarían amputaciones al 30% de los enfermos de gravedad tratados en puestos médicos. Aumentará el descontento. Es que esto de mantener con vida... Los enfermos graves no serán tratados. Los enfermos graves ocuparán camas en los puestos médicos. Yo, oye, yo me inclino por esto, ¿eh? O sea... Que... Aunque la gente se quede lisiada... Que no sé qué impacto tiene que la gente se quede lisiada. Literal. Y pienso que es buena pregunta. Uf. Vale. Vamos a tirar por tratamientos radicales. Me gusta más. Me gusta más. Aumenta el descontento. A ver. Que no nos... De esto, al menos salvaremos vidas. Sí, bueno, es la forma de pensarlo, ¿no? No me corten las piernas y caigo enfermo. Eh, ¿A dónde va esta gente? A estos son los cazadores. Vale. Ojo, ¿qué ha pasado aquí? La súplica de un niño. Capitán, hemos encontrado un niño helado hasta los huesos en el cementerio junto a una tumba reciente. Quiere que convoques a todo el mundo a una reunión de emergencia. Dice que si lo hace, su madre se despertará para acudir a la llamada. LOL, y no tienes más debe aceptar su pérdida no, es que si no hay más opciones no hay más opciones, niño, lo cierto es lo que hay, vivimos en un futuro distópico el, el espectro de temperatura me ha molado ¿eh? vale, ya más o menos estamos ok vale eh, eh, está claro que necesitamos construir ya Comida el comedor Aquí, con 20 de madera Sí, yo creo que lo vamos a plantar aquí En primera línea Aquí Es que entiendo que es posible Construir Entre edificios Vale, vamos a construir aquí Y veremos luego si podemos Somos capaces de construir carretera Por aquí Ah, perfecto. Yo pensaba que no, y estaba dejando espacio. Oh, vale, vale, vale, vale, vale. Ok, vamos a construir esos tres de madera ahí y ya está. Ah, los podemos quitar. Espérate, espérate, espérate. Vale, más dos de madera. Eso está bien. Todo el mundo se siente aliviado. Viviendo bajo techo por muy endeble que sea Vale, perfecto Hemos conseguido eso Aumentar la esperanza Aumenta el descontento también por alguna razón ¿Cómo está esto? Ah, bueno, esto no va a petar nos explotará y acabará el juego? O sea, aquí hay que estar atentos, ¿eh? Consumo 192 por día Con el sobre rendimiento ¡Oh, Se nos acabó la madera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 Vale. El comedor producirá cuatro raciones de dos de comida cruda. Vale. Vale, vamos a poner aquí a tres personitas y vamos a ir. A ver qué ocurre aquí. Necesitamos camas para los enfermos. Vale. Abrir un nuevo puesto médico. Prometo tratar a los enfermos. Vale, vamos a prometer el puesto médico Y con eso tiramos para adelante Salo el puesto médico 25 de madera Aún no se ha acabado la era glaciar ah, Yo creo que nos va a dar tiempo El sobrecalentamiento a A recoger ¿Podemos meter aquí? Es que está feo, ¿eh? Pero necesitamos la madera Un taller, una baliza y rescatar supervivientes. Vale, de momento nos vamos a centrar en el puesto médico. Yo creo que nos sale a punto. Vale, una ley dentro de 11 horas. Vale, como estamos de tiempo libre vamos a darle un poquito de calor. Uh, esto cómo va, cómo va. Vale. Warning, eh. Un miembro del pueblo ha muerto, ha muerto que lo cierre, eh, vale vamos a quitar el sobre rendimiento por un momento que baje la presión un poquito, lo podemos liberar, o sea baja la presión vale vamos a reactivar un poquito Vale, eh, eh, que ya podemos construir el... Ah, no, el puesto médico 1. 25, Dios. Vale, ha bajado mucho el descontento, eso me gusta. 80% del generador. Es súper necesario. Vale, vale, vale, vale. Puesto médico. Aquí. Aquí o aquí Venga, aquí parece buen sitio Vale, hemos bajado bastante la esperanza O sea, hemos bajado bastante el descontento La esperanza ha subido Cinco adultos han muerto Bueno, cosas que pasan Vale, vamos a quitar ya El sobre rendimiento Aumenta el descontento Pero bueno, normal Nuestro pueblo ha muerto Joder, no para de morir Gente, tío Esto está... Vale, vale, está bajando ya Vale, ok Aquí podemos meter gente a trabajar Vamos a meter dos personitas El de... demasiado frío Esto tiene que estar al menos Menos frío para poder trabajar en él Bueno, pues es por falla de las temperaturas Aunque sí, hemos fallado Cerrado estas horas No lo teníamos que haber puesto tan alejado esto tiene que estar cerquita del generador. Fallo. Bueno, ok. Nada, probaremos a ver qué tal y ya está. Si no se puede, no se puede. Vamos a meter gente. No hay empleados disponibles. Uy. Vale. Esto está feo. Y vamos a meter al menos una personita aquí. Personitas, vale, eso está bien Esto no está operativo aún Vale, vamos a activar un poquito El sobre rendimiento de nuevo Y vamos a hacer que se caldee Todo un poquito No, aún así no trabaja, eh No se caldea esto ah, Vale Vale, vale, vale Habría que ver cómo se mejora Y cómo aumentamos el alcance del del calefactor del generador, estaría muy bien Buah, cada vez que muere alguien es que perdemos descontento y esperanza, es una locura vale, venga que ya vuelven a subir las temperaturas Uf, como es que muere alguien y se nota un montón venga 91% será mejor que no apuremos demasiado tampoco Vale. Y se acabó el frío. Vale. Atención médica cumplida. Se ayuda a los enfermos. Tanto ellos como sus familias te están muy agradecidos. La esperanza aumenta. Maravilloso. Y baja el descontento. Muy bien. Vale. Vale, vale, vale. Ahora. Construye un taller, una baliza y rescata a supervivientes. Vale. ¿Cómo? Tecnología. Un taller. 15 de madera y 5 de acero. Perfecto. Dios Es que aquí en esos dos de espacio No cabe nada Porque a ver, creo que no cabe ni una carpa Es que construir aquí es súper raro Pero súper raro O te diría que sí que cabe una carpa No lo sé, Lo vamos a plantar esto aquí Y ya veremos Venga, a ah, por ello A ver si podemos dejar el taller listo Yo creo que sí Y, y luego ir a por la baliza 30, aún así las temperaturas son súper bajas ¿Esto está desactivado no? Sí, vale, vale, vale Vale, Vale, ok, aquí podemos meter gente Sí, en funcionamiento Equipado con lo necesario Para que los ingenieros desarrollen diseños, edificios Tecnologías y mejoras Añadir una nueva investigación Uh, uh Caldera de vapor. Mientras están alimentados por el generador, estos artificios crean pequeñas zonas de calefacción a su alrededor. Cada caldera activa, no modifica. Consume. Activa. No modificada. Consume 3 de carbón por hora. Calefactores. Ah, no, no, no. La baliza. Esto esto, esto, esto, esto, esto. Esto sí, esto sí. Diez de madera para empezar. Vale, recursos, aserradero Guau, wow, vale Vale, o sea, aquí hay mucho trabajo y el taller es súper importante Vale, ok, vamos a ir a por la baliza Entonces necesitamos 10 de madera para iniciar la recolección de la baliza Vamos a meter aquí un par más de gente, ¿podemos? Sí, vale, ya hemos llegado al máximo Ok, bueno, nada, pues ahora hacer tiempo... Uf, no tenemos casi comida cruda. Vale, vamos a tener que meter más gente aquí. Pero obligatorio. Vale, vamos a quitar una persona del carbón. Vamos a quitar una persona de la madera. Y vamos a meter dos personas aquí. En, vale, la recolección de comida. Eso es importante. Es muy importante. Una mujer ha venido cuando terminamos de construir el taller. Dice que su marido y su hija no vinieron con el grupo principal a la ciudad. Para que Pero que está segura de que siguen ahí fuera. Quiere unirse al primer grupo de búsqueda que enviemos. Te ruego que te desprisa. Haremos lo que podamos. Vale. Vale, ok. 10 de madera. Investigar. A la baliza. Sí. Comenzar. Nos permite enviar exploradores A e inspeccionar. El exterior en busca de recursos y supervivientes. Vale. Nos pues hemos quedado sin madera, obvio. Reservas de la pila de carbón agotadas. Dios. Vale. Ok, pues vamos a ir para allá. No operativo. Wow, ¿y qué hacemos con esto ahora? Detener funcionamiento. No lo podemos destruir. Desmantelar edificio. Mm, sí, me pinta que lo vamos a desmantelar, pero vamos, rapidito. Si no lo podemos usar, ¿para qué lo queremos? Árbol tecnológico, la baliza, ¿vale? Vale, vale, vale, vale, vale. Uf, vale, tiempo libre. Hogares fríos. Algunos de estos ciudadanos están preocupados porque en sus casas la temperatura es muy baja. Con mucha razón nos indican que en esas condiciones es muy fácil caer enfermo y te piden que te ocupes del problema. Calentamos algunos hogares. ...y tendrás que mantenerlos calientes durante dos días... Calentamos todos los hogares... ...buah... ...no, no puedo ocuparme de esto... ...no puedo ocuparme de esto... ...porque es imposible, o sea, no puedo aumentar la zona de alcance... ...y los hogares fríos... ...son uno, dos... ...tres son los que están alejados por ahora de, de aquí o sea que poco podemos hacer Buah, hay que bajar la presión de esto pero ya cómo baja la presión del generador porque parece que no baja 67% Buah, tarda un montón en Pero un montón en bajar, eh Un montón ¿Y, y es que tenemos nada aquí Un día Vale, bueno, no sé Veremos a ver qué tal Vale, leyes, vamos a sacar el libro de leyes Adaptación, vale Aquí De comida la esperanza disminuirá ligeramente, el descontento aumentará ligeramente. Comer sopa causará descontento. Aditivos alimentarios. Podemos añadir serrín a las comidas para hacerlas más sustanciosas, aunque no exactamente sabrosas ni saludables. La esperanza disminuirá ligeramente, el descontento aumentará ligeramente. Algunas de las personas que se alimenten con comidas... Con serrín caerán enfermos. Dios. Medidas desesperadas, supongo, pero... Hospicios. La esperanza... Estarán más seguros si permanecen en hospicios durante el día. Así tampoco cometerán travesuras. Si eso es una plaza en un hospicio a todos los niños, recibirás una ubicación de esperanza permanente. wow Eh... ¿Vale? ¿No podemos ir más hacia allá? No. Ok. Esa rama por ahí se ha acabado. Ceremonias urinarias. Creo que vamos a firmar esto. Residencia. Los enfermos de gravedad se mantienen con vida en las residencias y dejan caer... ...y dejan de ser una carga en los puestos médicos. Los pacientes de las residencias comen la mitad. La esperanza aumentará ligeramente. Fernando te obligará a construir una residencia. ¿Vale? O si no tenemos hacinamiento, dobla la cantidad de edificios médicos... Aplie la capacidad causará descontento, el descontento aumentará. Raciones extra para los enfermos. Buah, vale, vamos a hacer ceremonias funerarias porque esto nos viene genial. Reducimos la causa. Nuestros tiempos, son, no, nuestros muertos no merecen menos. Pues sí, me parece correcto. 8 en tratamiento, 0 en cuidados paliativos. Ah, bueno, claro, porque no podemos tener a más gente eh, aquí. Literal. Alrededor de. Ah, vale, y van teniendo. Vale. Qué, import... Qué importante que es bajar la presión, eh. 54%. Bueno, estamos ahí, ahí. Nos faltan 3 días a para que baje la temperatura. 16% de la baliza Podemos meter aquí más gente Vale, vale. vamos a meter aquí a las 5 personas Aquí hay gente recogiendo madera No podemos meter más gente aquí Vale, vamos a meter una personita más aquí en el puesto médico Podemos meter... No A veces me pregunto cuál es el sentido de todo este sufrimiento otro turno, bueno, así es la vida. Si sí, no, al final te resignas y haces lo que te toca y ya está. Eh, ¿Qué diferencia hay? A ingenieros. Que el ingeniero, ¿qué pasa? ¿Extrae más comida o algo? Trabaja mejor. Vamos a meter ahí un ingeniero, yo que sé, aquí en el carbón también puedes meter un ingeniero. Eh, mucha falta entre comillas, no nos hace, pero venga bueno. Vamos a meter dos ingenieros aquí a trabajar, a recoger carbón. Y bueno, claro, a la baliza no le podemos dar más calor. Estamos de momento de tiempo libre, vamos a acelerar. Vale, trabajo. Ah, vale, la hora es esta. Yo pensaba que era el tiempo restante. No, es la hora del día. Vale, ok. Vamos afianzando conceptos. Esto está muy bien. Eh, ¿Podemos aquí meter un turno de 24 horas? Vale. Nos hace falta, dones. Así que trabajen. Vale, será importante también... yo Creo que meter un, una de las minas de, de. carbón. Para ir a buscarla. Y meteremos aquí. Este depósito de carbón. Y luego aquí en este. En este bosque. La. la otra, eso. Porque. Eh, bueno, la otra opción es venir aquí hacia, hacia abajo. Vale, valiza investigada. Perfecto. ¿Qué más vamos a. A ver, ¿qué más vamos a investigar? Más exploradores. Mesas de dibujo. 50 de madera. Recursos, recolección acelerada Aserradero, tambor de extracción Este, este, este Al bombardear agua a presión en los yacimientos subterráneos de carbón El tambor de extracción hace que el carbón suba a la superficie Reúne hasta 560 de carbón por cada día normal de trabajo Comenzar, vamos a investigar esto, pero vamos y vamos, ya que tenemos el turno este activo, vamos a aguantarlos ahí y listo. Vale, vamos a construir una baliza. Uh, 20 de madera y 35 de acero. Fua. Vale, vale, ok, ok, vale. Más o menos está bien, lo hemos gestionado. poco de calor, ¿no? vale, eso es. Ah, ah, ah, ah. No sale. No conseguimos carne cruda, ¿en serio? Siete por día. Y esto es que los transforma y son 24 por hora. Requiere comida cruda. Almacén, trabajadores. Tampoco estamos... producirá cuatro raciones por cada dos de comida cruda. Eh, vamos a meter una personita más aquí, ¿no? Y, y vale, vamos ahí, sacamos ocho. Está bien. Oh, ¡Uh! Tratamientos urgentes. Capitán, nuestra gente se ha reunido para protestar. El número de enfermos sin tratar sigue creciendo y parece que está ignorando el problema. Te exigen que hagas algo. Abrir un puesto, me prometo tratar a los enfermos, tendrá tres días para empezar a tratar a un tercio de los enfermos. Vale, vamos a meter esto. Eh, eh, eh, ¿Podemos quitar ingenieros de algún sitio? Vale, vamos a tratar ingen no, a quitar ingenieros de aquí, vamos a meterlos aquí. Ah, esto trabaja 24-7. ¿no? otro ingeniero de aquí, lo vamos a sumar aquí vale, perfecto y esto está aquí a tope trabajando independientemente una estación médica básica con cinco camas, ahí ¿eh? se pueden tratar las enfermedades más comunes, pero trabajando, trabajando en casa, en casa eh, que nosotros dediquemos más gente, ¿aquí hace que la gente se recupere más rápido? ¿sí o no? hogar carpa, estado enfermo lugar de trabajo, pila de carbón vale, ok 12, sí, sí, vale confirmamos, esto es la hora vale, pues nada vamos a dejar pasar el día Necesitamos tratar a más gente Vale, vamos a meterle el turbo Pacientes alrededor de un día Estos deben estar curados ya Ojo, ¿qué ha pasado? Primera amputación, tuvimos que llevar a cabo una amputación Para salvar la vida a este paciente Debido a ello, esta persona no podrá trabajar uh. De residencia o la ley de prótesis La ley de residencia o la ley de prótesis oh, oh, oh. Vale Los enfermos de gravedad se mantienen con vida en las residencias Y dejan de ser una carga en los puestos médicos Los pacientes de las residencias Comen la mitad La esperanza aumentará ligeramente eh, Vale, pues ok En seis horas lo firmamos En seis horas lo firmamos A recibir tratamiento. Un lisiado. 5 en tratamiento. Eh, no vamos a ser capaces de curar a un tercio de la población, eh. Venga, un poquito de turbo. Vale, vamos a quitarle al taller el turno de 24 horas. Vale, perfecto Que con, con eso deberían acabarlo Además ya podremos construir Al final del día de hoy Podremos construir la baliza Vale, el tambor de extracción ya lo han completado Ok, ok, ok Vale, vamos a quitar gente de, de aquí Lo vamos a dedicar en otras cosas Uf. requiere comida cruda a ver, se acumulan las cosas señores paciente asustado, un miembro de la población se encuentra a las puertas de la muerte y aún así se niega que le amputemos la pierna, no creo que cambie de opinión y la gangrena lo matará en cuestión de hora que le ampute la pierna o sea, aguantadlo ahí vale, ok, es igual, vamos a meter gente aquí pero es que recolección acelerada. Esto me molesta bastante. Equipación de caza... Uh, gracias a la mejor calidad de las raquetas del nivel del camuflaje. Los cazadores que partan la campaña a la ca de la cabaña de cazadores traerán más comida cruda por batida. ¡Wow! Este está muy bien. Son 10 de madera. Vale. Ok. Vamos a iniciarlo ya. Nos queda... ¡Uy! Eh, eh, eh, eh. Vale. Vale, ok. Pues nada, ah, lo vamos a dejar por aquí. Construiremos la baliza en el próximo episodio. Nos falta un poquito de... De madera para construir la baliza. Pero bueno, con eso avanzaremos. Veremos a ver si somos capaces de quitarnos a, a los enfermos. Y bueno... Tratar la gente que está enferma 11 enfermos, 2 de gravedad Y construiremos también la residencia Para que metamos ahí a los a los enfermos Consuman menos comida y tengan algo que hacer Entonces, con todo esto Espero que os haya gustado Y lo de siempre Nos vemos en Twitter, ¿vale? Que vamos a estar los tres de descripción Seguidnos, que comentamos un poquito de todo También, seguidnos en Twitch Abrimos directo normalmente todos los miércoles Sobre las 7, 7 y media arrancamos el directo Y ya